Cuentos los que se cuentan, el día de hoy vamos a hablar de esta persona llamada Shelos One Life Y les contaré qué es lo que hizo y por qué está siendo odiado por gran parte de internet Bueno, para empezar a relatarles esta historia, primero les debo de contar un dato que nos servirá para más adelante <ríe> Guiño guiño Todo comienza con Tommy Once, un niño de entre 8 a 12 años, el cual empezó su carrera de YouTube hace unos pocos días Y como a todos los pequeños youtubers, pues nos quedamos estancados Tommy 11 no solo sufre de esto, sino que también está condenado a una muerte lenta y triste, causada por un tumor en el cerebro. Pero no todo es tristeza para él, ya que la comunidad de diversas plataformas al ver a este niño decidieron unirse para cumplirle su sueño. Tanto fue así que alrededor de 6 horas él ya tenía 200.000 subs, y luego de un día alcanzó un millón, un millón de suscriptores. Cosa que es imposible, o bueno, era imposible de lograr hasta hoy. Literalmente rompió a YouTube, como tu tío te rompió a ti, <ríe> oye qué. Y aquí es donde entran diversas personas que están en desacuerdo con el triunfo del niño, en los cuales realizaron memes expresando su desacuerdo, y aún peor críticas hacia él, pero el que más destaca es un, ya, un chabón un jabón llamado Shellos, el cual intenta expresar el disgusto que siente de cómo un niño pudo ganar tantos suscriptores en un día sin hacer nada, y cómo es que su comunidad puede llegar a ser muy tóxica, ya que con solo decir de que Tommy no se merece lo que tiene, la comunidad puede llegar a atacar al individuo. Obviamente estos no son todos, y aún hay peores casos, como hay personas que intentan suplantar la identidad de Tommy 11. Obviamente estos solo son las anguijuelas de YouTube, las cuales se aprovechan de situaciones ajenas a ellos. Y la verdad es que no es la primera vez que sucede, literalmente sucedió con otros YouTubers más grandes. Un muy buen ejemplo es DocTops, que por los años 2019 había vi un video random que decía Desde mi repentina desaparición hasta ustedes donándome su corazón, bienvenidos a StaffaTops. Pero bueno, regresando al tema, lo que más me impactó del video de Shillums es que literalmente lanzó mierda Tommy11. Y aquí es donde se me formularon dos preguntas. ¿Es moralmente correcto criticar a un niño en estas condiciones? Es muy simple de contestar. Shellon no tiene la autoridad de criticar a un niño, y menos a la parte buena de su comunidad, que intenta cumplir el sueño de un niñito que anda en las últimas, y que partirá al más allá con un sueño cumplido. Yo podría afirmar que las acciones de Shellon representan lo peor de una persona, tal vez impulsado por envidia, o por la frustración que puede ocasionar cosas malas, tanto, como él, o sea, tanto para él como para el niño. Y la última es, ¿es correcto que Shelon llegue a recibir tanto odio? Para los que no saben, literalmente he visto muchos videos y muchos tweets y muchas páginas por sí que están en contra de Shelon, insultándolo, acosándolo y más cosas así. Y mi respuesta es que no, Shelon lo que hizo es criticar a una persona que tal vez muera en unas semanas y por más mierda de persona que sea, no se merece ser acosado o aún peor maltratado, ya que después de todo, solamente dio su opinión. ¿Y ¿Dónde está el, la libre expresión? <ríe> no entera Y en cierto caso yo lo entiendo Ya que trabajar muchas horas Matando tu cuerpo al punto de quedar exhausto Por tanto retoque de video Y para que al final nadie Nadie vea tu video Duele Y ver que alguien más lo consiguió así de fácil Mata Con esto no intento justificarlo y menos apoyarlo Ya que literalmente lo que hizo está mal Pero esté en él sin disculparse O simplemente dejarlo pasar Sinceramente no me gustaría ver que mañana más tarde Por culpa de tanto bullying que Sheldon pueda llegar a recibir temí, Termine cometiendo un error muy grave Y si esto pasase Dime ¿De quién será la culpa? Pero bueno lo único que recomiendo es que ignoren comentarios como los de Shellon y traten de tomarlo como si nada, ya que después de todo es solo un simple imbécil insultando a un niño. Y hacer eso no lo convierte en tremendo crack. Es como una vez escuché, la perra abra pero no muerde. <ríe> Esto es todo por el momento, pero déjame saber qué piensas tanto de Tommy como de Shellon. Y aún mejor, ¿estás de acuerdo con Shellon? Obvio, no olvides suscribirte a mi canal que subo contenido interesante. Bueno, más o menos, pero de que pasarán un buen rato, pasarán un buen rato. Así que se cuidan, que mañana tengo clases. Tamar, chao.